encuentran a influencer muerta en una maleta la maldad no tiene límites y ahora fue una joven influencer y dj colombiana quien sufrió las consecuencias de la terrible inseguridad que se está viviendo en latinoamérica actualmente Valentina Tres Palacios fue encontrada muerta en una maleta este pasado fin de semana Tres Palacios salió de fiesta el fin de semana pasado con su novio en la localidad de Fontibón en Bogotá, Colombia sin embargo Valentina no regresó. Ahora las autoridades han estado buscando al culpable de dicho acto luego de encontrar su cadáver en una maleta. La policía de Colombia dio a conocer el descubrimiento de una maleta tirada en un contenedor de basura, el cual traía dentro el cadáver de una joven identificada con el nombre de Valentina Tres Palacios. Las autoridades de Colombia se encuentran analizando las cámaras de seguridad para dar con los presuntos responsables. Ya las autoridades judiciales se encargarán de los detalles y de establecer móviles. Se está adelantando un trabajo con cámaras de seguridad de la zona para identificar a los presuntos responsables, informaron, según el Heraldo de México. Además, se dio a conocer que los reportes forenses indican que la joven influencer no presentaba más señales de violencia más que en el cuello, por presuntamente haber sido asfixiada. La investigación sigue estando abierta, pero el reporte oficial indica